encabezó en Casa Rosada la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. El mandatario insistió en que este plan no es el plan del gobierno ni de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. Los argentinos tantas veces emprendimos tareas épicas por cosas tal vez insignificantes, ¿Por qué un día no somos capaces de tener la épica de terminar con el hambre de nuestra gente. Una vez, olvidémonos de nosotros, de quiénes somos, de cómo pensamos, de qué representamos y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por el que tiene hambre. Pensemos cuánto nos descalifica como seres humanos ser parte de una sociedad que no le presta atención al que padece. La verdad, este plan no es el plan del gobierno, no es el plan de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. Sindicales fue presentada formalmente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que realizó en paralelo su lanzamiento y primer congreso en ferro, donde se votó su creación. El nacimiento de este sindicato implica la unificación de las personerías de la CETEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y el Frente de Arío Santillán. Esteban Gringo Castro, Secretario General. Siempre que hubo unidad de los trabajadores y las trabajadoras se lograron grandes objetivos. Tenemos que analizar muy bien el proceso de organización y los niveles de autonomía para interpelar al Estado o al Gobierno, pero también de apoyo para las medidas de de la riqueza. En eso tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que garantizar la continuidad política, o sea, defender a este gobierno pero también hacer planteos que tienen que ver con cómo construimos en el eje del trabajo de la economía popular los derechos de los trabajadores y trabajadoras más pobres de la Argentina. Esa discusión no la vamos a dejar nunca de lado, la vamos a discutir siempre. Provincia. El gobernador bonaerense Axel Kicillof. ...buscará culminar la última semana del año con la sanción de la ley impositiva para 2020... ...y conseguir acuerdo para el nombramiento de los integrantes del directorio del Banco Provincia. Los proyectos serían presentados entre hoy y mañana y podrían convertirse en ley el jueves. El pasado viernes, el gobernador publicó en el boletín oficial de la provincia... ...la decisión de ampliar el temario de las sesiones extraordinarias de la legislatura y tratar ambos temas. Nosotros sabemos que la actividad del Estado, como creemos en un Estado presente, requiere financiamiento y una de las fuentes importantísimas del financiamiento es la recaudación propia que tiene la provincia. Hay que mejorarlo, hay que eficientizarlo, hay que llegar a todos lados, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado, con muchísima paciencia, con muchísima coordinación con el sector privado, porque se trata de recaudar sin hogar al sector privado y al mismo tiempo agregándole cada vez... Más progresividad. Sociales. El pasado viernes se realizó la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. Victoria Tolosa Paz, una de las referentes del Consejo Federal, manifestó que el plan buscará vincular y comprometer a toda la sociedad y los representantes de la sociedad civil, al mismo tiempo que se articulará con universidades, ONGs y clubes de barrio. Cuando hablamos del hambre, como bien decía Daniela Arroyo, hablamos de una matriz productiva de alimentos, de quiénes, cómo y dónde se producen los alimentos en la República Argentina, que tenemos que trabajar con el Ministro de Agricultura con respecto a esa producción de alimentos. Cuando hablamos de consumidores de alimentos, tenemos que pensar de qué manera la producción y la, el consumo de alimentos llega y es en cierta medida cada vez ese, esa distancia es mayor. O sea que lamentablemente en la República Argentina los trabajadores invierten lamentablemente cada vez más dinero en acceder a esa canasta básica de alimentos y por eso también esa articulación nos va a encontrar muy unidos y trabajando en mucha coordinación con Paula Español y con Matías Culfas, no solamente como Ministro de la Producción sino con el equipo que permanentemente va a tener un monitoreo con el precio de la canasta básica de alimentos. Gobierno La ANSES resolvió que a partir del primero de enero se reducirá entre 11 y 12 puntos la tasa de los créditos que se otorgaron y que se van a otorgar para los jubilados y jubiladas que dependen de ese organismo Esto alcanza a un universo de 5.500 millones de personas que incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo Alejandro Vanoli, titular de la ANSES que a partir del primero de enero va a reducir entre 11 y 12 puntos porcentuales la tasa de interés de los créditos que se han otorgado y que se van a otorgar para todos los jubilados y jubiladas que toman créditos con el ANSES. Pero además, y entendiendo que estamos viviendo una situación muy difícil, hemos decidido una medida adicional que implica que durante los meses de enero, febrero y marzo, quienes contrajeron créditos con el ANSES no van a pagar la cuota, es decir, durante el mes de enero, febrero y marzo, quienes tomaron créditos con el ANSES no van a pagar Nada en concepto del crédito y esto se va a ir distribuyendo a lo largo del tiempo en cronogramas que vamos a determinar y por supuesto vamos a dar los detalles a lo largo de la tarde. El nuevo titular de la oficina anticorrupción, Félix Crous, aseguró que no será auditor de la gestión de Laura Alonso, aunque se mostró crítico de la gestión anterior. ...y que él hará lo que tenga que hacer al respecto. También destacó el grado de autonomía que le otorgó a su entidad el presidente Alberto Fernández. Yo no quiero ser auditor de la función de Laura López. No. No, al margen de que si llevo, me encuentro puerto en el placar... Tendré que hacer lo que se hace cuando no a lugares y encuentro en puerto en el placar... ...pero no, no tengo puesto el foco... En analizar y gestionar la, la, la gestión de Laura Alonso, digo me, me parece que me toca a mí la, una parte de continuidad del desarrollo de la oficina que tiene que ver primero con volver a la normalidad y luego con eh, desarrollar políticas de prevención de la corrupción y el desarrollo de normas este, que permitan estandarizar buenas prácticas, en fin, lo que es el interés eh, de, del presidente que le dio una autonomía importante. Y el negocio coincido, ¿no? País. Este lunes, la policía de Mendoza desató una represión contra la marcha que rechazó la reforma de la Ley 7.722, conocida como la Ley del Agua. Los uniformados dispararon gases lacrimógenos y balas de goma en la que se denominó como la marcha más multitudinaria de los últimos tiempos en la mencionada provincia miles de manifestantes llegados desde distintos departamentos se reunieron frente a la casa de gobierno la reforma de la ley, completamente antipopular y votada por casi todo el arco de la legislatura provincial el viernes pasado generó la movilización más grande de la historia de Mendoza policiales. La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, María del Carmen Verdú, destacó la importancia de la derogación del protocolo de Patricia Bullrich tras la decisión tomada por la Ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Como que eh, eh, permitía el disparo por la espalda personas, contra personas desarmadas, etc. Eh, lo mismo que el programa de ofensores de trenes, el servicio cívico voluntario en valores, el uso de, de los hoteles turísticos de Chaper Malal por, por gendarmería, eh, y por supuesto, la eh, por, por lo menos la limitación del uso de las taxas, porque lamentablemente ahí no se ha prohibido del todo, sino que se reservan para grupos especiales, eh, con un protocolo de utilización que todavía no está redactado. Lo que a nosotros y a nosotros en nos parece fundamentales, además insisto de reconocer que esto es una conquista lograda con la lucha de los familiares de víctimas de la represión organizada que denunciaron durante estos cuatro años eh, estos avances represivos y la necesidad de, de, de volver hacia atrás en, en esos puntos, pero además el conjunto de la política represiva estatal, en algunos casos desde hace más de 30 años, eh, es avanzar y profundizarlo en todo lo demás que falta. Porque con esto solo no alcanza. Gobierno. Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, derogó el protocolo de uso de armas de fuego dictado por Patricia Bullrich, que habilitaba a los miembros de las fuerzas de seguridad a realizar disparos letales ante cualquier peligro inminente y hacerlo incluso por la espalda. La flamante ministra, además, anunció otras derogaciones. Una de ellas está vinculada al caso Chocobar, una vez que, digamos, queda sin efecto. Lo que las fuerzas de seguridad tienen como orientación es el Código Penal Argentino. Eh, la segunda reglamentación eh, que derogamos es aquella que establecía un protocolo de empleo de armas electrónicas mal denominadas no letales, las famosas FASER, con ciertas eh, pistolas transferirlas a las fuerzas especiales. La tercera resolución que derogamos es la, aquella que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores. Este servicio cívico funcionó durante este año como prueba piloto. La idea es articular con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo y Deporte para generar un plan que eh, absorba la expectativa de, esta, de, de este sector, de la población. También derogamos la resolución que crea el programa de ofensores en trenes, una resolución sí. que ordenaba a la Fuerza de Pedir Documentos. Tiene como, como propósito convertir la política ciudadana en la política estatal. Provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, aseguró que el proyecto de ley impositiva 2020 implica que los amplios sectores medios urbanos tendrán aumentos muy moderados. El 86% de los contribuyentes afrontarán aumentos menores a 3.500 pesos para todo el año. La propuesta, lo que estamos planteando en el proyecto, son cuestiones que tienen que ver con el impuesto inmobiliario que... ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? El objetivo es sostener la recaudación dándole más progresividad al impuesto. Con lo cual lo que estamos planteando son diferentes segmentos, diferentes escalas de, de variaciones. Obviamente que la nominalidad de la economía, de las altas tasas de inflación, nos obligan a tener que realizar incrementos. Pero esos incrementos justamente estamos siendo muy cuidadosos para que sean segmentados y que tengan diferentes impactos en los diferentes sectores de la población. País. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que no reglamentará la Ley 9.209 que facilita la explotación minera en la provincia al modificar la 7.722 y dijo además que iniciará un diálogo abierto para lograr el consenso social es muy fácil a través de las redes sociales asustar, no explicar y estamos viviendo eh, esta situación y vuelvo al punto número uno, mi responsabilidad como gobernador es garantizar la, la, la paz social, con lo cual esta ley hay que reglamentarla, yo voy a suspender la reglamentación de la ley, no la voy a reglamentar, o sea que no va a estar vigente esta ley hasta que no se reglamente y vamos a hacer una gran convocatoria al, al diálogo y a la información de la gente. Derechos humanos. El presidente de puesto de Bolivia, Evo Morales, marchó junto a los organismos de derechos humanos en la ronda 2175 de las madres de Plaza de Mayo. Luego... Brindó una conferencia de prensa para celebrar su invitación. Hermanas y hermanos que luchamos por la patria grande, hoy día para mí es una emoción, orgullo estar con las madres de Plaza de Mayo. Repito nuevamente, grandes defensores de la vida, defensores de la democracia, a tantas instituciones de derechos humanos, al pueblo argentino, al gobierno, por acompañar la lucha contra la dictadura en Bolivia.